fotografías de la isla de Brac de Croacia y la Patagonia chilena incluye la exposición la tercera isla de Mirko Bukasovic esta muestra que une al país europeo con Magallanes considera imágenes de lugares y retratos entre el 4 y 31 de marzo se encuentra abierta esta exposición en sala tierra del fuego del casino dreams ubicado en O'Higgins 1235 en Punta Arenas la entrada es liberada